Martínez. Gracias, señor presidente. En la Comisión de Economía de esta misma Cámara ha surgido en un par de ocasiones el debate sobre la relación entre ciencia y política. Por supuesto, para el Partido Popular se trata de dos compartimentos estancos que no tienen relación y que no se influyen mutuamente. Hay a menudo en el discurso del Partido Popular eh, esa mezcla de positivismo y neoliberalismo que tiende a desplazar cualquier cuestión fuera del terreno del debate político no porque no tengan relación, sino para evitar que su propia política pueda ser cuestionada. De ese modo, cualquier razonamiento se pretende vestir como técnico y cualquier acción se pretende vestir como inevitable. En todo caso, no es que la innovación o la ciencia estén al margen de la política, es más bien que el Gobierno del Partido Popular no tiene política para la ciencia o para la innovación. Lo cierto es que los recortes acometidos en nuestro sistema de innovación no se han llevado a cabo bajo criterios técnicos ni es cierto tampoco que fueran inevitables. De hecho, el contraste con el resto de la Unión Europea nos permite ver hasta qué punto hubiera sido posible llevar a cabo otro tipo de políticas. Se han citado aquí ya algunas cifras. Según el, el último informe de la Fundación COTEC, en España la inversión en I ⁇ de masí ha estado perdiendo peso en relación al Producto Interior Bruto desde el año 2011. Mientras que en el conjunto de Europa se invierte un 27% más que desde 2008, en España se invierte un 10% menos. De hecho, el Gobierno parece haber renunciado ya a cumplir los objetivos fijados a nivel europeo de llevar la inversión en I ⁇ de masí al 3% del PIB en 2020. En 2017 estábamos en el 1,2. Desde diferentes instituciones internacionales, que van desde la OCDE al Banco Mundial, el FMI o a la Comisión Europea, se ha advertido reiteradamente de que el nivel de inversión en I+, más I está frenando la productividad, que de hecho no está progresando en absoluto en estos, en estos años. Los datos revelan que el crecimiento económico en España se apoya excesivamente en empleos de baja cualificación y en sectores de baja intensidad tecnológica, es decir, el modelo de crecimiento hacia el que nos está orientando el Gobierno del Partido Popular nos aleja del resto de economías consolidadas o emergentes y, en ese modelo productivo, Parecen no tener cabida miles de nuestras investigadoras e investigadores que tienen que marcharse fuera o quedarse aquí con contratos temporales y sueldos miserables. Si ustedes leen los informes relacionados con nuestro sistema de innovación, se darán cuenta de que una de las palabras más repetidas es estabilidad. Se demanda estabilidad porque ustedes han sembrado el desorden. Ustedes a, están echando a perder uno de los puntales necesarios para el desarrollo a futuro de, de este país. Se demanda proveer a nuestros profesionales de unas condiciones mínimas para desarrollar su trabajo con contratos estables y sueldos dignos. Se demandan inversiones estables en el largo plazo porque los proyectos de investigación requieren, requieren periodos de maduración largos para arrojar resultados y requieren, por lo tanto, partidas presupuestarias estables. Se demanda, por último, que se eliminen comportamientos arbitrarios por parte de las Administraciones públicas. En definitiva, la peor política es la ausencia de política. Lo peor no es la orientación del Gobierno hacia el sistema de innovación, sino renegar de él, abandonarlo. Por tanto, es necesario que hagamos nuestro trabajo, que el gobierno haga su trabajo, que hablemos y debatamos de política, que definamos una política de innovación y empecemos por dotarla de estabilidad en su presupuesto y en las condiciones de trabajo de las investigadoras y de los investigadores. Muchas gracias, senador Martínez. Por el grupo parlamentario socialista